vale Sara o vale. sea ejemplos concretos de cuando tú te has estoy grabándolo también para hacer un making off para YouTube pero este no sale en directo, ah, no vale. en directo directo solo el de Instagram pero así luego cómo preparamos las preguntas trampa uh -huh. en Prisline uh -huh. la vale. preparación con los chicos de Instagram pues ahí va a salir perfecto vale <risa> más luego eh, se... a ah, cómo de las críticas Vale, eso también puede ser otra pregunta. Y la respuesta tiene que ser que aceptas las críticas, no tienes que decir nunca pues las llevo mal, porque me afectan personalmente, no las suelo hacer caso, eh, no me suelen criticar, no, tienes que decir algo realista y es que aunque te critiquen, que seguramente lo haga alguien alguna vez, pues que tú aceptas esa crítica que te hace crecer, que ya no solamente la aceptas sino que que también tú las, las críticas las utilizas para crecer con, como persona, ¿no? O sea, que te las tomas de manera que, que aprendes de ellas porque hay gente que si no aprende a aceptar las críticas no tampoco aprende de sus errores y una manera de aprender es esa, aceptando las críticas Hola, Hola. no estamos saludando Sara ah, ¡Saludar! <risa> <risa> <risa> Buenas, buenas. Buenas, buenas. A ver, es que yo saludo dando aquí al icono que es cuando se mueve la cámara. Ahí está, ahí está. Mm. Otra pregunta. Luego. Mm. ¿Se ve capacitado para liderar? Pues sí. Oye, a mí se me ve un poco oscuro, ¿no? Se ve más oscuro de nadie. En ahí, este sí. se ve más oscuro. Menos mal que hemos puesto la luz, porque si no no se nos iba a ver nada. Sí, mira, si la quito. Terrible, bueno. No. Algo hace Algo hace ¿No será que a lo mejor la iluminación de. La iluminación general, móvil, claro Sí, también. O también Parece como si la iluminación del móvil estuviese un poco más baja Puede ser mm. Por la pantalla Bueno, da lo mismo No pasa, no, o sea, está bien vale. No pasa nada Yo Luego eh... Pregunta, pregunta, pregunta ah, pregunta Ha saludado a Beatriz Camino Pues saludos Saludos, saludos. Luego también hay eh, otra pregunta que es: ¿qué puede aportar a la empresa? Pues a ver, aquí hay que ser inteligentes, ¿vale? Hay que decir algo que sepamos que le va a aportar a la empresa de manera intelectual. Por ejemplo, intelectual, si yo le voy a poco... aportar, que quiero que me paguen mucho. Quiero ganar mucho dinero. ¿Eso estaría bien o estaría mal? Pues estaría mal. <risa> ¿Por qué estaría mal? Pues yo quiero ganar mucho dinero en su empresa. Hombre, ¿por qué no estás aportando? Tengo aquí a que me paguen mucho, señores. Estás, estás viniendo a, a, Pregunto, Manu, a quitarme a, dinero. Claro, ya claro. O sea <risa> que hoy a una alumna le he recomendado que se vea nuestros vídeos de orientación laboral. Sí, porque tenía que hacer las prácticas, y digo, pues mire usted los vídeos ¿San? para aprender luego a hacer las entrevistas de prácticas, ah. que son como las de trabajo, para que te cojan para hacer las prácticas o no. Ah. No, no, ya sí sí, o... sí, sí, sí, sí, se ha cuadrado. No, no, no. No, porque se creía que le íbamos a llevar las prácticas ahí al salón de su casa. No. no, le he dicho que para hacer las prácticas tiene usted que hacer unas entrevistas que le va a hacer en la empresa donde va a hacer las prácticas y la tiene que elegir a usted. Claro, para eso le viene Nos, muy bien el, claro, los vídeos que, que, que estamos haciendo de, ahora. De Pero no, hombre, si nosotras te vamos a buscar eh, empresas hasta que te cojan en una. Uh -huh. Ahí nos paramos, pero a la que te tienen que coger es a ti. Claro. Sí, sí. Esta mañana se lo he dicho. Si nos estás oyendo, señora alumna era con. ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo de su nombre, pero. Pero bueno. No, no pasa nada. ella sabe quién es. Seguro. Vale, vale. <risa> <risa> <risa> ha ido disparada el canal de PrisLine. Sí. <risa> se ha suscrito, le he dicho Prepárate las. <risa> claro. Uh -huh. Nada. Que estaba esperando el diploma y se creía que iba a ir luego la empresa allí. ¿Es tu casa? Oh. No, la que te quiera la empresa eres tú. Uh -huh. Bueno, te dejo que sigas, Sara. Curioso. Perdóname. perdóname me llegan vale. cosas. Eh, ¿Qué sabe de nuestra empresa? Vale. Para esta pregunta... Obviamente y básicamente hay que haber estudiado antes de que va la empresa, porque si no, no vamos a poder contestar. Claro, claro. Seguramente ya sepas la noción básica de más o menos lo que es, pero hay muchas empresas que tienen de diferentes departamentos, diferentes cosas que, eh, que hace la empresa. Entonces, mmm, sobre todo para este tipo de empresas, hay que estudiar porque antes de ir, porque seguramente te lo preguntan. Más sí, que nada, claro, porque. Si vas a una empresa a hacer una entrevista de trabajo. Lo mínimo que tienes que hacer es tener estudiado de qué va esa empresa o ese puesto al que vas. Y eso es muestra de interés. Claro. Muestra de interés a. a y cuando hagas la entrevista, la entrevistador. el entrevistador lo va a notar. Va claro. A notar. Eh, luego también, yo creo que en esta parte sería importante, Luis, de, me, saber mencionar. Cómo se llama la empresa, porque hay algunas empresas que, por ejemplo, se llaman en inglés, o sea, son sus nombres son en inglés o en otro idioma, hmm. y si tú ni no siquiera sabes cómo se pronuncia no, el claro, nombre de pues, la empresa, pues de eso es importante, claro. También sabes que sí, quería sí, mencionar sí. el eso nombre porque de la empresa bien pronunciado. Claro. bien pronunciado, o si idioma... hay un logotipo de la empresa o algo, pues estudiarlo también un poco, claro, no claro. saber un poco cómo mm. se lo han currado, ¿no? Eh... Entonces, ¿cómo quieres que te haga hoy la emisión seria en YouTube? ¿Te pregunto en plan serio o ya más en plan informal? Sara, antes de que lo hagamos. Hmm. Podemos preguntarle ya. a la audiencia qué opinan ellos. Mira, mira, mira, mira. <risa> Martín Hernández. Hola. Hola, hola. ¿Cómo eh. os gustaría más la en el vídeo? Eh, la emisión en directo. ¿Más informal o más formal? A ver. <risa> A ver qué nos dice la audiencia. Bueno, mientras tanto, a ver. Podemos o oh, yo te puedo dar Mira, mi mira, mira, mira, mira, mira. Informal. informal ah, mira, bien, sea, bien, bien. Informal. Informal. Vale. No sé si poner otro foco. Venga, pruébalo. Lo pruebo. Vale. Vale. venga bueno tú sigue con las estas que ya dentro de poco ya vamos a tener que, que finalizar lo de instagram muy bien eh, más ¿Qué puedes decirme de usted eh, vale estas preguntas se suelen hacer al principio entonces como que el entrevistador a veces puede que ni siquiera fijaros que le voy a poner otro foco a ver si queda mejor con foco o sin foco vale se lo voy a poner fijar mira así sin foco, Sara, sin foco. Uh -huh. para ti y para la audiencia y ahora Ahí. lo pongo se ha caído el a ver ahora como lo cogemos estamos o sea, atados estamos con vamos, los, no? mi pues los micros. Lo Espérate, que a lo mejor lo llego, ¿sabes? ¿Tú crees que puede llegar? Sí, sí, sí. A ver. Chicos, perdonad que se nos ha caído un poco, no estaba poniendo Ahora. Ahí, ahí, joder. Ahí está. Estás hecho una anchasada. <risa> Muchas gracias. Nada. Es que no tenía bien puestas las patas. Espera. Ha saltado el foco. Ha saltado. Se ha suicidado. No, pero está vivo, está vivo. Está vivo. Joder, así, mira, ¿cómo lo opinas tú? Ah, pues bien, también. Si sí, antes. Quieres ahí... poder probar sin foco, ya me da. Mira, mirad la. Ahí también, como que se y ahora me ve lo voy a quitar, mira. No, espera, a ver que no se caiga, mira, lo quito. Mirad, así sin foco. Hay ah, una cosa que te tengo que decir, Sara. Dime. Cuando estamos en directo, sí. cuando estamos en directo, no, eso no. ¿El qué? Pues ah, el, es el, el, del... el maquillar sola, ¿eso es? Ah, pues es que tengo los labios de clase y me los he pellizcado. <risa> <risa> es eso muy... la observo yo en muchos <risa> vídeos de Pris Line, que estamos ahí, estamos dice. en directo y se la ve así tocando el labio y tal, como si fuera un espejo ¿Ah? eso queda ahí, a mí no me importa yo te lo digo para que lo sepas vale, vale, vale en plan espejo, utiliza la emisión Joder, me veo fatal, la verdad y es que ahora te acabo de ojo yo te veo muy bien volvemos a probar con foco sí me pasa poco. más con el pelo pero no lo del labio ahora mismo era porque me yo qué sé una no. no pero que está bien a ver queda natural mm. pero sí que es verdad que te he visto yo como pero que no pase nada pero bueno que es bueno que te lo diga las cosas no pero mm. queda también te digo que queda natural y que tampoco ahora si ves a la del telediario va a dar mm. las noticias <risa> <risa> <Espera>. <risa> Eso. No, no, no creo. Pero por otro lado, como esto no es el telediario, pues no pasa nada. Bueno. Claro, escucha, lo del foco entonces, como lo ves tú? Lo Bien. Yo quiero tu opinión, lo que tú prefieras. Ah, mira, a mí me gusta... Espera, que saludo aquí a alguien que se ha conectado. Vale. Vale. Luego... Vale, otra pregunta. ¿Qué y ya no puedes... vamos para YouTube, porque si no...